Desconocidos hirieron a tiros a un hombre que salió a comprar un picapollo a una amiga aquí en San Francisco de Macorís Se trata de Antonio Manuel Fernández de 27 años residente en la calle Duarte parte arriba de la ciudad Quien según la hermana Jacqueline Alberto Rodríguez se encontraba acompañando a una joven que estaba de fiesta de cumpleaños El lesionado se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul a causa de varios disparos que le ocasionaron los desconocidos. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.